Take and kick it back. Los frailes desde su yarda 25 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Aportuado al corredor número 1 Se busca por el centro a ser rápidamente detenido por la defensa Va a sacar unas 3 yardas, la segunda oportunidad Segunda oportunidad, son 7 yardas por avanzar Por tierra, si escapó el del centro y en la defensiva va a detener otras tres yardas de ganancia para los trailers. Mira el tercero. Son cuatro yardas para avanzar. El aire casi cuatro. El fin oportunidad para los trailers terminan con entregar el boludo. ¡Oiga! la oportunidad, 4 por avanzar dentro de la patada del espejo la patada dentro de la patada 1 de los primos el Valencia va a gastar la yerba 22, será primera y 10 para los coyotes vista la ofensiva de los coyotes primera oportunidad, iniciada por avanzar el página de en dos La forma la soporta, de hacer la que La el, aire salto, el brazo pase, que es incompleto Así que de en la página en puede en en el de en la defensiva de la Cuarta oportunidad, son 5 yardas por avanzar, en el aire los coyotes se le pasa pantalla que es completo. El descarto es el, descenso, el retenido, no va a llegar a la marcha del primer y ahí será el, retenso, el retenso. cuarto detenido. Cuarta oportunidad, 2 yardas por avanzar, el acento es muy alto, le alcanza el pateador Ahí casi toca al jugador de los frailes. Ahora va a salir del campo. Así que los frailes empezarán desde su yarda 26 Es su primera oportunidad por avanzar para los frailes. Encontrar el receptor del lado derecho. Entrega para el todo el que Tiene un buen espacio. También tiene bloqueos. Los aprovecha para conseguir 11 yardas. Primero y 10 para los frailes. vamos a ver qué dicen los oficiales acerca del castillo 60 años. que años. 60 años. 60 años. 60 años. que años se ¿vale? hace que va a ser bien Así que la segunda por El canto de los el aire, pase a pase corto a bien Y de, de un de la privada Va a ser de la barra Me parece ¿no? ¿Qué será que será 10 para este viejo? Aún así es primera y diez para los coyotes, ya que en la temporada anterior son unas un millardas de ganancia. Maragro, la fase de de cinco completo. ahora va a ser detenido de el receptor. ahora segunda oportunidad para los coyotes. Segunda oportunidad, una millarda por avanzar. Y el primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, con 5 yardas. En la el intento de conversión. Por la número 5 la entrega para la número 12. Por ahí pierden el balón, había hecho un pase a pala. Nos marcan como fácil completo la conversión a ser mala. iniciamos el segundo cuarto de este encuentro para el equipo así que llegando a la guerra 35 los tragos también, la oportunidad de ya las puede lanzar para los por tierra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 ¡Más de que a de pasado es es es de manos, así es que no va a contar esta notación, ahí está el castigo así tratando por parte de malo, pues. No, pues la noticia no es buena primera oportunidad todavía son se puede avanzar para ver que este, este, este castigo se puede hacer castigo pero se sigue avanzando acá no se puede armar Para los coyotes colocados en la yarda 9, avanzando con hacer 6 puntos más. Aquí le la carrera número 32. Sigue avanzando y se va a meter a la yarda. por parte de los coyotes. Se le pone 6 puntos más al marcador. 18-0 en encuentra de el intento de punto extra. Hola. Hola. Hola. Intento de punto extra por parte de los coyotes. Esta vez fallan el punto extra. Así que el marcador se va a quedar 18-0. ¿Sí? El jugador está llegando, más bien pasando la hierba, ¿no? Primer la primera oportunidad es ya por avanzar para el... Tercera oportunidad, las mismas 10 yardas para avanzar. En el aire no se va queda quedar por debajo, pero el pase de esa cruz. choca con los defensivos, no va a llegar hasta el nivel 10. Será cuarta oportunidad. Parte de los frailes, la tercera oportunidad, 20 por avanzar, y van a ser rápidamente detenidos. Cuarta oportunidad en los frailes. Los tapan la pan, y hay una recepción libre que coyote, si no te a ya, ya! ¡Ya, los completo así que los martes se Va a ser todo por con la que va a ser rápidamente Cuarta oportunidad, para los a No se encontrar la patada de un espejo por parte de los frailes. Sin batazos, hay pañuelos. Es un castigo en contra de los frailes sin se le Ataca la bola, abajo, arriba no, abajo. Dos minutos. La oficina anunció la pausa de los dos minutos en la jugada anterior contra el castillo. La cuarta oportunidad, 10 por avanzar. Tiene la patada de un experto con parte de la el El va a terminar las jugadas de la primera y 10 para Coyotes. para los ¡Gracias oh, pero es el, segundo, es el, es el de los oficiales fuera para el segunda oportunidad, son 12 yardas por avanzar para este gol la fase El pantalla es completo, pero no Así que nada Tercera y 13. Tercera y 13 para los coyotes Hola, el, el pase que va a ser incompleto Hola. la hora. completo, así que será primero y diez para los fracos. la oportunidad de izquierdas por avanzar para Frayles, la prima, que va a ser bien de los niños, la van a, jugar a más y descanso. para que demos inicio al tercer cuarto de este encuentro. la patada de Kiko por parte de los frailes que están cayendo 18-0 en este mar, en este encuentro. En contra de los Coyotes de la FIPA 6. Aquí viene la patada de Kikop. Es fin de, de este regreso por parte de los Coyotes. Con problemas en el primero pudo retomar el balón en el número 23 y va a ser detenido pasando a la yarda 30 de 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Vamos a un vamos a hacer encuentro. Vamos a hacer un encuentro, vamos a que se deja por el centro y tiene el máximo avance me parece que va a conseguir el primer 10 y 10 para los coyotes que están llegando a medio campo que viene un partido, sigue avanzando y ya va a ser detenido. lo haces, los Primera y diez para el conjunto de los collotes. Guarda 41 del campo de los trenes. Van al aire. El clase es completo. Vendrá segundo down, no, así con el máximo avance. Vamos a ver si consiguen el primer y 10. los pollitos. Ahora. Suelta el brazo, que fuera. Y completo de brazos. ¡Venga, venga! ¡Venga, oportunidad De los coyotes. Ah, sí, el chingado es uno. 25-0 más uno. Vamos a dar el encuentro patada de kickoff por parte de los coyotes. Por derecha, listo, su izquierda. Y aquí viene la patada. Y yo y regreso por lado de los está pues, por el lado derecho y ya se mete ahí en una zona congestionada Así que será que no hay esta de los para Aquí hay contactos a destiempo por parte de los coyotes que van a ser penalizados con por persona. ¡Ah! que el de los periodos, así que por <tose> <tose> Cuarto. oportunidad, dos Cuarto. por avanzarse, la van a poder hacer. realmente por parte de los frailes los coyotes tendrán primer nivel primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los coyotes por tierra se cierra la defensa de los frailes y decir, rápidamente vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 8 yardas por avanzar ¿El aire? sigue avanzando y está será la primera oportunidad Es tuyo, es tuyo. muchachos, Silencio, silencio, silencio. Aquí jugamos, fútbol! Ya se acabó hecho. oportunidad lo hemos hecho. Ya lo los hecho. Ya lo hemos Oportunidad. por avanzar para los Coyotes. hacer parte de los coyotes, 32 a 0 de, en de, por parte de, de los coyotes, aquí en el coyote, por parte de los coyotes, de los coyotes, de los de los coyotes, de De los coyotes, la, la oportunidad, diez por avanzar para que una avenida otro de no y se por parte de los colotes, final diez hierros, por parte de 20 yardas por avanzar para el conjunto de los Coyotes. La tierra, se cierra la defensa de los frailes. El mundo es solamente una yarda de brazo sí. de duda. Inicio del cuarto cuarto, vendrá la segunda oportunidad para los Coyotes. Pero aquí hay un movimiento en falso, eran 5 yardas para atrás. Sí. El partido no fue en contra de los grandes, así que será segunda oportunidad. El 14 por avanzar, aquí el pase que es incompleto. La segunda. Tercer Tercera oportunidad. 14 yardas por avanzar para los coyotes. Y el golópectiva. para caer a salir del campo así que será cuarta oportunidad cuarta oportunidad dos yardas por avanzar viene con la derecha se lo el el y jala las piernas con el máximo avance vamos a ver si consigue la primera oportunidad me parece que sí ¿Ya el primer día de los oficiales la primera oportunidad de los no puedo avanzar para los cojotes se hace por hacer seis puntos más bien no el jugador, sí, tiene espacio el jugador y se deja ahí y se va a avanzar a la mano por parte de los cojotes a 38 puntos veremos el intento de punto extra. Endergisa. 38 y de punto extra por parte de los coyotes. El punto extra va a ser malo. 38-0. Para el encuentro, patada Kiko por parte de los coyotes de salida de regreso por parte de los frailes busca por el lado izquierdo y va a ser ya bien detenido el número 7 número 10 para los frailes primera oportunidad de izquierdas por avanzar para frailes la tierra se cierra la defensa de ganancia si es que vendrá a segunda y diez para los frailes se cierra se cierra la defensa de los Coyotes el a... los Raptors tercera oportunidad ocho llantas por avanzar Se ya el coreball, para Córdoba. Cuarta oportunidad, seis por avanzar, vendrá la patada de despeje. La 22, una patada corta. La patada no les ayuda, va a salir del campo, será primera y diez para Coyote. Ya no puede ser. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los coyotes. 1, 32 que encuentra espacio. Aprovecha por la banda y se les va a escapar hasta las diagonales. Seis puntos más, pero tenemos un pañuelo en la jugada. Lo que dicen los oficiales va a ser un sujetando por parte de coyotes. Así que no habrá anotación y repetiremos la primera oportunidad. Repete la primera oportunidad, pero son siete por avanzar. que será primera y 10 para los el 10 para los coyotes. Tiene la defensiva de los frailes tras 6 yardas de ganancia, pero será el segundo lado. la... La oportunidad son 5 por avanzar. Por oportunidad 5 para los dos, por tierra tiene espacio el corredor y se escapan todas de, escapa de ardenales 8 por parte de los coyotes que le ponen 6 puntos más con esto llegan a 44 vemos el intento de puntos el punto extra el punto extra es tan bueno Vamos a darle encuentro para acá, Por parte de la primera. La puerta por la de la segunda. La puerta de la por por tierra se cierra la defensa de los coyotes se vendrá segundo lado segunda oportunidad 8 por avanzar se por tierra los proles y no serán detenidos en nuestra enseca tercera oportunidad 5 por avanzar Una rick, se le queda el mal, pero va a ser capturado. El oficial de la falta de los dos minutos en la jugada anterior. Y para el cuarto, oportunidad, el el reto, el reto. Okay. cuarta oportunidad, los trajes se retenen a la que pasa. Cuarta oportunidad, cuatro por avanzar. Vendrá la patada de los peques, el parte de los trajes. Y ahí el regreso por el pacto de los coyotes. Se olvida el torcero. Corta, se retenen. Yo nomás voy a un pañuelo en la jugada, me parece que va a ser un caprero de la baja. La primera de 10 para pollo. Los La segunda y dos uh, uh! <raprisa> para los Coyotes Pero pues el va a ser bien detenido. El los coyotes ganan este encuentro con marcador de 45 a 0 sobre los trailers del correcto de Cotte ya en esta semana 3 de la juvenil de ONEFA, año 2022. Pues por hoy nosotros les damos las gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. ¿Estás así o vas a grabar otro? voy a hacer